Come <laughs> on, Bueno, buenas, muy buenas. Eh, bueno, Edu nos ha robado el primer párrafo de lo que vamos a hablar y vamos a comentar lo primero el proceso creativo que hemos, hemos ido desarrollando y, y bueno, como él decía, empezamos con el concepto y la idea de Earth Interface, pero como todo buen proceso creativo, al final acabamos decidiendo y desarrollando, eh, decidiendo cambiar el nombre a Alexander Water, no entre todo el equipo. La pieza audiovisual que acabáis de ver es un resumen del de proceso de investigación y trabajo que hemos ido desarrollando estas, estas dos últimas semanas. Entonces, eh, eh, comenzamos con, un, con una idea sin ningún tipo de pretensión de crear, eh, cre, eh, querer crear una, una pieza en concreto. Simplemente... Eh, el trabajar con la experimentación sonora y a través de esa experimentación conseguir hacer una cartografía de los sonidos que íbamos captando por la, por la propia ciudad. Eh, nosotros empezamos a, a investigar a través de unos dispositivos y estos propios dispositivos entendimos que eran nuestros medios sintientes que nos permitían eh, entender y escuchar sonidos escondidos que íbamos encontrando, íbamos encontrando por la ciudad. Entonces empezamos a aprender de estos sonidos y el, de estos dispositivos y a través de eso el, los sonidos que nos devolvían los dispositivos con los que íbamos trabajando. Los dispositivos con los que hemos, hemos trabajado estos días o sea, han sido hidrófonos, que nos prestó Carlos Corpa, que estuvo un tiempo trabajando en el, en el proceso creativo con nosotros y se lo agradecemos mucho. Eh, micrófonos de pinza y captadores de radiofrecuencia que fabricamos nosotros mismos y transformaban las, los impulsos electromagnéticos en sonidos. Y por otro lado también eh, piezos y micrófonos de contacto que, nos, que fabricamos nosotros y nos permitieron eh, experimentar con, con estos sonidos. Y bueno, eh, después de muchas pruebas, eh, ideas que discutimos con los mentores por ejemplo, pensamos primero en hacer una composición sonora con los sonidos de todos estos dispositivos. También se nos ocurrió hacer una prenda de ropa que iba a integrarlos. Pero al final nos dimos cuenta de que con un único dispositivo, el hidrófono, se abrían muchas posibilidades. Lo que resulta interesante de los hidrófonos es que cuando se sumergen en agua, no solo captan el sonido del medio acuático, sino que también... ...amplifican los sonidos que se están produciendo eh, fuera y esto crea una nueva forma de escuchar, de poder escuchar eh, sonidos que serían familiares, pero desde un medio distinto eh, que no es al que estamos acostumbrados. Entonces nos haremos preguntas como, ¿cómo sería escuchar la vida debajo del agua? Pero una pregunta que creo que va más en la temática de medios sintientes sería, ¿cómo escucha el propio medio acuático? Entonces, eh, con esta idea y la idea inicial de la cartografía sonora, eh, hemos ido captando eh, los sonidos de la ciudad de Madrid, que era nuestro entorno más cercano, eh, y hemos ido captando esos sonidos con los hidrófonos, con una tecnología muy simple, básicamente eh, es un hidrófono introducido en un recipiente que vamos portando y una grabadora, y de esa manera íbamos captando los sonidos de la ciudad. Que, bueno, estos sonidos pues ya los habéis oído, desde ranas, pájaros, eh, paseantes en las calles, fuegos, el metro. Eh, y finalmente, pues con eso creamos eh, la pieza que habéis visto, que eh, bueno, lo que habéis escuchado es la composición musical hecha en base a estos sonidos y las imágenes nos muestran la ciudad completamente tomada por la naturaleza que habita este entorno, pero intentamos que esto sea una invitación eh, para que eh, podamos eh, experimentarla. Bueno, también planteamos eh, este proceso creativo como, y esta presentación del vídeo como un inicio, no un final, que muchos pensarían de bueno, han desarrollado la pieza, al final han conseguido. Al final esta pieza es un pequeño resumen de un proceso de investigación y un proceso de experimentación. Y nos queda y nos abre un montón de puertas a seguir experimentando y lo planteamos así. Eh, con todos los sonidos y todos los dispositivos que incluso nos vayan recomendando las la, las personas que nos den feedback para continuar con con este con esta esencia del proyecto y, y también por otro lado pensábamos y planteábamos que esto es un vídeo pero tiene la posibilidad de abrirlo a un montón de, de formatos instalativos que planteamos pero también por tiempos no no era, no era lo más eficiente por otro lado, bueno, nos hemos presentado, eh, Marina. Sí, yo soy Marina y soy ingeniera informática y matemática. Bueno, yo soy Eduardo. Bueno, primero voy a presentar a Vanessa, que no ha podido estar ahora mismo. Ah, eh, está ahí. Estoy. A Vanessa y Trota, que están ahí. Se pueden presentar. Y... Y bueno, agradecerle también a todo Medialab y a todo el equipo que nos, que nos han ayudado porque la verdad que, Vanessa, todos eh, hemos, eh, han sido muy máquinas y sin, y sin el, la pretensión real de este proyecto que ha sido venir no a hacer una pieza, sino a colaborar con los demás, eh, no hubiese sido posible. Y un aplauso a ellos principalmente y a todos. Gracias.